Mi nombre es Daniela Donacarta, soy secretaria de Agraria 1 de Campana. Eh, estoy para eh, conocer los objetivos del Consejo Consultivo y bueno, la, lo que pretendemos es el acercamiento del INTA con las escuelas, que si bien desde nuestra escuela ya hemos tenido mucha interacción y mucho intercambio, eh, que generar, eh, que se amplíe ese ida y vuelta favorecería muchísimo, no solo a nuestras escuelas, sino a todas las escuelas de la región.